Hola amigos, es un placer estar, estar con ustedes. Hoy vengo a, hablar, a hablarles de un proyecto muy especial que se llevará a cabo en el Templo Paraíso. Pero para esto he traído dos invitados muy especiales, Isabela y Gustavo. Hola niños, ¿cómo están? Hola, recito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno niños, qué gusto tenerlos en el día de hoy. Y ahora me gustaría que me informaran un poco sobre este proyecto, en pro templo de, de la Iglesia Paraíso. Cuénteme niños, ¿en qué consiste? Claro, necesito. Para eso, te invito a que conozcan Vamos entonces, Vamos entonces, niños. Bueno, niños, cuéntenme cuántas personas pueden alojar en este templo. Entre 1.700 personas. ¡Ah, qué bien! Pero cuénteles a todos qué sucede con el templo. Pues miren, el piso está deteriorado, el techo tiene muchas goteras y las sillas tienen polillas. ¡Ah, ya! Y entonces. ¿Qué es lo que buscan en este gran proyecto protemplo? El proyecto busca que la casa del señor esté en completo estado. ¡Ah, qué bien, Isabela! Como vemos, los niños nos están mostrando los pisos deteriorados. También observamos las condiciones actuales del techo. Como ven, acá están las polillas. Uh, qué y polillas! Esta, esta silla. Nuestro templo praíso. durante el Que podamos estar donde queden las clases y que podamos ir a hacer la palabra de Dios a más corazones. Y el único salón que tenemos está a punto de caerse, como pueden ver. Estos salones han sido sellados para evitar la contra los niños. Andesito, gracias a la follé, muchas personas. Entre ellas, Edith Aravena, el próximo 14 de febrero iniciaremos el gran proyecto Pro Templo de la Iglesia Paraíso. Andresito, contamos con tus oraciones y las oraciones de las más personas que nos están escuchando. Esperamos su especial apoyo. Durante muchos años, los miembros de la Iglesia Paraíso han aportado para el sostenimiento de estas instalaciones. Sin embargo, ahora solicita por primera vez el apoyo de toda la comunidad y de la asociación para hacer de ese templo un sitio que pueda ser utilizado para grandes eventos evangelísticos por parte de toda la comunidad adventista. Como los niños se informaron, la actividad prioritaria es construir los salones para los niños. El Templo de Paraíso, por su ubicación y en especial por su disponibilidad de espacio, ha sido utilizado en varias ocasiones para grandes eventos. Durante varios años, los miembros de la iglesia han orado y solicitado la guía para la adecuación del templo. El momento ha llegado y esperamos que todos sean participantes de este. Los niños de la iglesia también se vinculan con este evento, que además de tener como meta la evangelización de muchas personas, tiene como objetivo el proyecto ProTemplo. El próximo 14 de febrero del 2015 esperamos contar con todos ustedes. Los esperamos. Chao. Hola amigos de Colombia, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien y muy contenta porque muy pronto estaremos juntos en la ciudad de Ibagué. Para los más grandes soy Edith Aravena, pero para los pequeñitos soy la tía Edith. Y esa semana será una semana muy hermosa en la que cantaremos alabanzas, conoceremos nuevas historias, la pasaremos muy bien. Así que no te lo pierdas, nos encontramos muy pronto en Ibagué. ¡Chao!